se va, huye del alma la ilusión Tristezas nada más, la compañeras solo son los Así muere la flor cuando la arranca Si una mano por capricho la desprende Y triste llora el ave si su vida ha destruido Así muere una flor, llora un avecito a nuestro corazón solo brindará, pero yo olvido. Me llevo solamente los recuerdos, recuerdo de sus besos que te di, porque tu desamor mató la, la flor de la esperanza y pronto ella murió, marchita y sin, sin fragancia. Te dejo solamente mis tristezas. Y todos los rencores que hay en mí Lejos me voy de aquí para olvidarte La vida me ha dejado solo Flor, desesperanza Y quiero en la distancia olvidarme de tu amor Me voy como esas aves que es un destruido. destruido Sigo solo mi camino, devuélveme el corazón Te llevo solamente los recuerdos recuerdo de su besos que te di porque todo desamor mató la flor de, de la esperanza, esperanza y pronto ella murió marchite sin fragancia te dejo solamente mis tristezas y todo dejado solo desesperanza y hoy quiero en la distancia olvidarme de tu amor, me voy como esas aves que es un hijo destruido, sigo solo mi camino, devuélveme el corazón. Estoy pensando, tú eres la estrella divina. sueño, pero es que pierdo la calma porque quiero ser tú. de calendario que va como los años cayendo en el vacío de la desilusión vuela como paloma llevando desengaño otro cielo pintado de una nueva ilusión la nieve de los años se contó en nuestros labios y juntos recordamos las horas del ayer amor que fue mi vida, hoja de calendario Solo un topare con careta de mujer. Tuvo que mira en la noche como lluvia y silencio, trayendo la de lloranza de una vieja canción. Y se esconde en la sombra como llanto en el fuego. Y en la noche callada tiembla mi corazón. Los años se juntó en nuestros labios, y juntos recordamos las horas del ayer. Amor que fue mi vida, hoja de calendario, pues solo hice un cofre con caretas de mujer. Tuvo gime la noche, noche como, como lluvia, lluvia y silencio, trayendo la lluvia de, de una vieja canción, y se esconde en la sombra como llanto en el fuego. Que la noche callada tiembla mi corazón Suspiro, mi dulce y bien amada querido diles que no me olvide que allá en el cementerio allí a me visite y mi último suspiro será por See What